Lo siento. so Siento impaciencia, pero ya solo quiero divertirme. Seguridad no existe, eternidad no existe, pero corriendo voy a llegar.